Joanny Mangares. Joanny es la, la directora del grupo de, de partículas de la Universidad Técnica de Béfi, en Alemania. Eh, ella ha trabajado desde su doctorado, y ha continuado trabajando en el primer cuadro y hoy le pedimos que hiciera un ejercicio de futurología. No me voy a cuento de para dónde ella cree que va a la Ver, ah, oye, pero ¿cómo hago para no darle a desactivar su video? Ver pantalla completa. Eh, ¿Quieres pantalla completa? Ajá, pero aquí está detrás de desactivar su video. Ah, ese es eso. Sí, sí, está no. Ya va, acá. Uno, ahora Ahí. Y ahora déjame quitar la basura de esa de... El invento es un más terrible porque no hay alguno que hacer donde pone eso. Oh, pues, Pues sí, como les dijo Luis, a mí me pusieron a predecir el futuro de la física de partículas. Y esta presentación viene con, un, con una advertencia que es mi punto de vista personal, en muchas cosas, eh, que no puedo hablar sobre todo porque la física de partículas es muy vasta y hay muchas cosas que se están haciendo, pero sí que se planifica con tiempo, física de partículas. Así que hay cosas en las próximas décadas que que ya empiezan a verse por dónde van. Y... esta charla... Eh, voy a empezar eh, hablando muy general de qué es la física de partículas, para decirles cuáles son los objetivos de la física de partículas, a dónde queremos llegar, y pues esto nos ayuda un poco a saber cuál, cuál es el camino que tenemos que tomar, cuál va a ser el, el futuro para... los misterios que están abiertos ahora en la física de partículas, lo que queremos entender, lo que se está haciendo y cómo queremos hacerlo. Y bueno, lo que, lo que se está haciendo es el LHC, Hydro-Mielesi, eh, futuros colisionadores, neutrinos, materia oscura, hay muchas cosas. Y obviamente no voy a ser extensiva en todos los temas, voy a pasar rápidamente por muchas cosas. Eh, podemos discutir después aquí en la sala, hay gente que sabe mucho de esto también y, y, que, y expertos en, en ciertas áreas que, que nos van a ayudar. Los que me conocen saben que a mí me gusta comenzar mostrando la escala y, y que ahí estoy yo por el metro y medio en el centro de la escala de lo que, de lo que podemos estudiar en, en la física, ¿cierto? Si nos alejamos un poco, eh, bueno, está la, la escala de las galaxias, bueno, el sol, la galaxia, planetas planeta, y eh, llegamos al universo, y cuando estudiamos el universo hay un modelo estándar de la cosmología él nos describe la escala macroscópica como es el, el universo, y cuando llegamos allí nos damos cuenta que, tenemos, que necesitamos tener eh, materia oscura y, y, y energía oscura para describir el universo macroscópico. Y este es un conocido o desconocido, es algo que sabemos que no sabemos. Si nos vamos al otro lado de la escala, estamos en el reino de la física de las partículas, y es el, la escala bueno, más, más microscópica, digamos ¿sí? los pequeños constituyentes de, de, nuestro, de nuestro universo. Y la física de partículas vive en esta escala, en la escala de lo más pequeño. Sin embargo, hay conexiones, ¿cierto? Hay cosas que la física de partículas trata de explicar porque si queremos explicar los constituyentes fundamentales del universo, quiere decir que con estos pequeños bloques vamos a explicar el universo. Y actualmente solamente el 5% del universo podemos explicar con, con lo que entendemos en la física de partículas hasta ahora. Entonces, nos hace falta bastante para, para lograr entender los constituyentes fundamentales de, del universo. Entonces, ¿qué es la física de partículas? Sabemos que vive en esta escala microscópica. Eh, y yo quisiera empezar por darle los objetivos de la física de partículas. Acá son dos descubrir los componentes fundamentales del universo y las reglas de cómo estos componentes interactúan entre ellos. Simple. Las reglas, por ahora, parecen incluir mecánica cuántica, aquí hay algunas palabras que les van a sonar de, de lo que venía bien hablando, eh, interacciones que son locales, y variantes de transición, y variantes de Lore, simetrías, las simetrías son bien importantes también en la física de partículas, y además utilizamos teorías de campo pero yo diría que de una manera simple porque un electrón es un electrón es un campo pero es un electrón es una partícula y el tipo otro. la cosa es que sería ideal que, la, que pudiéramos definir de una sola manera una teoría cuántica de campos que nos describa el universo sí eso sería perfecto pero no lo sí. es no es así hay muchos modelos dependiendo de las simetrías y las interacciones que se suman. Entonces, eh, no tenemos un solo modelo que describa eh, todo actualmente y durante los últimos 50 años, los experimentos han confirmado el modelo estándar de la física de partículas. ¿Sí? Y este es un modelo que, que, que lo ven allí resumido en, en, en esta figura. Tenemos 17 partículas elementales, eh, 12 con el, tenemos medio, tenemos los seis, uh, seis quarks, sí. tres letones, tenemos los, los neutrinos, tenemos partículas con spin-1, oh. dos mediadores de las fuerzas, y una sola, bosón son Higgs X que tiene spin-6. Esto es una numerología, si estás aquí en de los números al futuro. ¿Por qué, ¿Por qué 17? ¿Por qué no 18? ¿Por qué no 20? ¿Por qué 17? ¿Cierto? Bueno, bien. ¿no? Son las que hemos visto y la, las que tenemos y hasta el momento funcionan. Pero sí que es raro, ¿no? Porque solo hay esas cosas hay más. Pero, ¿qué es lo que predice el modelo estándar? El modelo estándar predice, explica las partículas de las interacciones. Esa, de esas 17 nos dice cómo, cómo interactúan entre ellas. Y con los años se han ido, pues, midiendo, han bueno, habido muchos experimentos que han, que han hecho mediante un campo bien maduro, O bueno, sea, hecho muchos experimentos y. Y en estos últimos 50 años pues, se ha logrado entender, se ha llegado al, al, al, al modelo estándar. El decaimiento del bosón de y se ha medido muy bien. Los acoplamientos de tres bosones se han medido bien. El bosón de Higgs se descubrió, su acoplamiento eh, se, se ha medido. Y, y pues esto ahora parece que tiene un bosón de Higgs. Pero hay otra parte de las predicciones del modelo estándar que aún no se han medido, que, ¿sí? que, que, que el modelo estándar las, las da y que aún no las hemos visto. Una de ellas, por las que yo le hablé en el otro seminario, con, con, con interacciones entre cuatro bosones, que, que antes no era posible verlas y ahora las vemos, porque tenemos suficientes datos. Este, y eso es lo que yo trabajo actualmente. Y también están estas predicciones del bosón de Higgs consigo mismo, que hasta ahora no hemos visto y que es un hot topic, un área en la que se, que se está trabajando, pero se necesitan más datos. Y, y el modelo estándar, pues predicen un montón de, de interacciones. Con el modelo estándar podemos calcular secciones eficaces, secciones eficaces podemos medir, y hemos medido montones. Tenemos un, buena, un buen agreement la teoría y los datos concuerdan muy bien en 14 órdenes de magnitud, desde las secciones eficaces más altas hasta, hasta estas más bajitas, eventos tan raros como, como esa producción de, de, de bosones, eh, con acoplamientos cuánticos, de lo que les estaba hablando, que son las cosas más raras, las secciones de casos más raras que podemos medir actualmente. Y hasta ahora todo parece funcionar bastante bien. La, la teoría está, está siempre en gris, aquí se ve por ejemplo un poquito off, pero en la mayoría de los casos concuerda muy bien y casi ni se ve. Aparte de partículas e interacciones, el modelo estándar también predice algunas de las propiedades del vacío cuántico. El vacío cuántico es el estado de más baja energía del modelo estándar. Y, y es que en el espacio vacío pues hay partículas virtuales y, bueno, y esos efectos pueden ser predichos y medidos. Por ejemplo, eh, el momento magnético del, del muón está predicho con una inmensa precisión. Aquí ven la, la, el cálculo teórico y este cálculo teórico pues empieza con el 2 y luego tiene correcciones de QED, correcciones de QCD, tiene eh, las, las correcciones que se deben al intercambio de, de, de electrobic, y experimentalmente también se puede medir con una inmensa precisión este año, el experimento G-Sug de y hizo una medida en la que se llega hasta 12 dígitos después de, de la coma, es una medida muy precisa, ciertamente muestra una Muestra una tensión, que es quizás la, la tensión más grande que tenemos ahorita con la predicción del modelo sí. estándar. La, la sí. medida está aquí, es la experimental, y aquí está el modelo estándar. Y los errores son pequeñitos, que dan 4.2 sigma de, de desviación. con respecto a la medida. El modelo estándar también nos predijo el bosón de Higgs, que fue bueno, un gran éxito, se, se lo predijo, se observó, premio Nobel. Pero además de eso, el campo de Higgs tiene una característica que es bastante peculiar, porque él puede generarse a sí mismo. En algún momento, y eso quiere decir el bosón de Higgs se puede acoplar consigo mismo, si lo quieren ver como un, como un diagrama de Feynman, Y el modelo estándar predice que el bosón de Higgs en algún momento decidió prenderse a sí mismo. ¿Sí? Antes de todo, nadie tenía masas, y en algún momento, poco después del Bang, se prendió. Y cuando eso pasó, no solo él agarró su masa, sino otros 10 tipos diferentes de partículas adquirieron la masa. Y esa fue el, el, la transición de fases de electrodominio. Y pues muy bonito, lo, lo, lo, lo predice, predice sus su complementos consigo mismo. Pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué ¿Cómo pasó de esta manera? Es la única manera. ¿Y por qué no otra? Entonces, tanto como nos da respuesta, también nos deja preguntas que tenemos que responder. Además de esto, hay muchas cosas que el modelo estándar no explica. Y yo podría dejar la charla aquí porque el futuro de la física de partículas es responder a estas preguntas. Eh, ¿Cómo los neutrinos adquieren masa? ¿Por qué el cuarto es 350.000 veces más pesado que un electrón? ¿Por qué quedó más materia que antimateria después del Big Bang? ¿Qué es la materia oscura y cómo interactúa con la materia ordinaria? ¿Qué fue lo que pasó en ese periodo de inflación cósmica los primeros instantes del Big Bang? qué es la energía oscura, por qué las interacciones del, del Higgs uh, no dan ese estado meta estable, cuáles son las propiedades cuánticas de la gravedad, el espacio y el tiempo, y por el futuro de la física de partículas será responder eh, estas preguntas, que podría resumir en los motores de la física de partículas en cuatro cuatro bullets, cuatro puntos. Eh, estudiar el mecanismo de Higgs, entender qué es lo que pasa allí, si este Higgs, el acoplamiento consigo mismo, qué es lo que está pasando allí, no solo el bosón de Higgs como tal, sino todo el electroweak symmetry breaking, qué es lo que pasó allí, ¿no? Los neutrinos, que son una cosa muy intrigante y de que me van a hablar en las charlas del miércoles, materia oscura, energía oscura, y, y bueno, y explorar lo desconocido, explorar porque hay. El modelo estándar sabemos que no es lo último y que hay física más allá del modelo estándar, sabemos, así que entendemos. Entonces, para ver cómo vamos a tratar de responder estas preguntas, yo quiero comenzar mostrándoles lo que estamos haciendo hoy en día. Y todos, seguramente han oído hablar del LHC, eh, con el, el acelerador de 27 kilómetros, aquí con referencia tienen el, el aeropuerto del NIEB. El, el acelerador no se ve ahí porque está subterráneo, se aceleran protones en distintas direcciones y se hacen colisionar en, en varios experimentos. Dos de esos experimentos son el experimento ATRAS, en el que yo trabajo, y el CMS. Y estos experimentos llevan tomando datos ya desde 2010. ¿Qué se ha visto en estos experimentos? Eh, bueno, pues se descubrió el bosón de Higgs, ya se los dije. Muchos procesos que han sido predichos por el modelo estándar han sido observados por primera vez, como estos acoplamientos cuánticos que les mencioné estoy trabajando, eh, y se han excluido eh, teorías, aquí menciono la supersimetría, pero no solo la supersimetría, hay otras teorías que, que, que tienen sentido desde el punto de vista teórico, porque se construyen y, y, y pues son bonitas y, y, y funcionan, pero pues que no se han realizado en la naturaleza, que no es lo que es, y, y, y, y viviendo, tratando de ver sus predicciones, no las hemos encontrado y muchas han sido descartadas. Eh, ¿Pero qué se puede estudiar todavía con estos experimento? El de Higgs, interacciones de lo mismo, y llave, y el internet. Se puede tratar de producir y medir energía oscura, materia oscura perdón, eh, y buscar sorpresas. Y para buscar sorpresas, para explorar lo desconocido, necesitamos precisión. Necesitamos precisión porque necesitamos ver el modelo que nos está funcionando muy bien. Entonces necesitamos datos, más datos para hacer nuestros errores pequeñitos y cada vez más precisos, de manera que podamos ver alguna variación en las predicciones del modelo standard, que tiene que haber algo. Entonces necesitamos datos, datos y más datos. Y este, este es el, el, el plan eh, de, de, del CERN, que incluye el LHC y el high Luminosity, que es la siguiente fase del, del LHC. Eh, la cantidad de datos se mide en luminosidad integrada. Entonces aquí tenemos, bueno aquí los dos pero podemos mirar que está este lado que es la luminosidad integrada y eh, los, a para que se hagan una idea, esto viene vienen Fentobanes inversos, pero para que se hagan una idea, cuando se descubrió los zona de Higgs, se usaron 11 de estos Fentobanes. No, la menú no va a decir todo es el Fentobanes no, de los lados, Se usaron 11 Fentobanes inversos y se espera que para el 2038, así que ya estamos hablando de una escala de, de varias varios siglitos después de hoy, para el 2038 tengamos 3.100 bares. El número se multiplica por un factor enorme, vamos a tener muchos datos y esos datos tenemos que, que explotar. Para lograr tener esa cantidad de datos y mirar con mucha precisión, hay un precio que pagar. Y el precio que hay que pagar es que vamos de una es luminosidad instantánea que, que estaba relativamente baja a una luminosidad instantánea de 5 por día a las 34. Y ahorita estamos más o menos en algo de 2 por 10 a la 34. Más luminosidad instantánea quiere decir más pailos. Muchas colisiones ocurriendo al mismo tiempo, el detector va a estar muy ocupado y, y, y hay, que ten, hay que lograr entender qué es lo que pasa en un detector que va a lucir así. Es un detector que tiene un montón de traza y queremos encontrar un bosón de Higgs que llega a Higgs, crea dos bosones de Higgs dentro de un desastre así. Y no solo después que se tomó los datos, hacerlo, eh, lograr que esto tenga sentido, que esta imagen tenga sentido, es decidir cuándo voy a guardar la información. Porque esto va a estar pasando y hay cosas que son interesantes y hay otros que es modelo estándar que ya conozco muy bien, que no me interesa, que quiero descartar para concentrarme en lo interesante. Entonces, una de las cosas eh, que se está haciendo para ir hacia del, del LHC hacia el High LAC, en que está trabajando, en utilizar inteligencia artificial. Y me van a decir, sí, inteligencia artificial ahorita la quiero mostrar para todos. Y es verdad, este es una herramienta muy útil en la que se está trabajando mucho en el LHC, en análisis de esto, pero se está trabajando actualmente en desarrollar algoritmos de, de los algoritmos de, de inteligencia artificial más rápidos del mundo. Y no porque queramos, sino porque tenemos. Y, y esta es una de las de la maneras en la que se puede ver cómo la ciencia impulsa el, el desarrollo tecnológico que después va a estar disponible para todos nosotros. Eh, necesitamos a nivel de trigger, cuando, cuando ocurre la colisión decidir, decidir rápidamente es interesante o no. Y cada vez más complicado porque el detector está muy ocupado, porque el detector tiene muchos, muchas cosas pasando al mismo tiempo. Entonces necesitamos respuestas en 100 nanosegundos, necesitamos poner inteligencia artificial en el hardware. Y esto es algo en lo que se está trabajando, no solamente para trigger, sino para la reconstrucción de la energía, para saber cuál es la energía en el detector, que normalmente es un algoritmo complicado, tomar una decisión rápidamente y dar un estimado de la energía para decidir, ¿este evento es interesante o bueno? Y eso es algo que está haciendo alguien en el grupo de de aquí, aquí se ve, por ejemplo, la, la energía predicha y la energía verdadera eh, bueno, y esto es el, gap, el bounce crossing a region, cuando se cruzan los dos haces eh, de protones, y, y se ve que cuando hay, cuando, cuando los protones se, se cruzan, hay muchos que se cruzan aquí, esta, esta región, eh, muy cercana uno de otro también se vuelve toda, toda borrosa, lo que quiere decir que la verdad y lo que se calculó, pues no corresponde. Y cuando se usan estos, esta misma convolutional neural network, eh, se ve que e incluso cuando hay un pequeño gap entre las dos colisiones, la energía se reconstruye de mejor. Y esto es el nivel de trigger. Esto no es que tenemos todo el tiempo para hacer un cálculo, es decir, es en eh, Otra de las cosas en las que se, que, si quiere, la que se está trabajando es que si vamos a tener muchos datos, muchos, muchos, muchos datos, pues se, seguramente si la materia es pura, sabemos que está ahí, se la tenemos que producir. Sí, de alguna manera tiene que haber materia oscura. Eh, el reto es detectarla, porque si interactúa tan poco, pues ¿cómo lo, cómo lo vamos a ver, cómo vamos a interactuar con la materia. Puede ser que se nos escape, incluso si, tengamos, si tenemos millones de, de datos. Y un ejemplo de esto es solo los, los Dark Photon, que bueno, el cálculo teórico no predice exactamente de la masa, así que es un rango de masa bastante largo, y la manera en que se acopla con los fotones normales es una exclusión. Si las partículas oscuras viajan mucho tiempo antes de decaer, puede ser que ni siquiera las veamos en Atlas, ¿cierto? Porque el detector pues tiene un espacio que cubre y si están vianas y decaen lejos del detector no las vamos a ver, se nos pueden estar escapando. Y un experimento que se está construyendo y que va a empezar a tomar datos eh, muy pronto se llama Phaser y este es un experimento bastante... Eh, simple, que se está instalando eh, después de la, del, del detector ATLAS. Aquí está el interaction point de ATLAS del detector ATLAS, y este es un pequeño experimento que se está, está ubicado 480 metros después de, de ATLAS. De manera que si algo se escapa en ATLAS, estas partículas pues, van a, a viajar con partículas de materia oscura y decaer. Y entonces, lo que se está buscando con este detector, son otras partículas que, que, que no deberían estar ahí que de repente están. que se escapa del detector y, y aparecen fotones oscuros por ejemplo que decaen en los minus u las partículas de, del modelo estándar eh, ahora en el punto de vista de futuros acelera, eh, aceleradores el eso ya se está trabajando cierto en el CERN al CERN le tomó 40 años para ir desde el SPS, que fue el, este acelerador, que si lo ponemos en tb es 0.6 tb, a los 14 tb de, del LHC, 40 años. Y lo que quisiéramos es más energía para poder explorar este, si hay nuevas partículas que se producen a más altas energías que el LHC no puede producir. Entonces, la capacidad que tenemos para aumentar la energía de las colecciones está limitada por la tecnología. Eh, eh, si queremos hacer un acelerador pequeño, necesitamos imanes muy potentes para poder curvear las, las trazas. O hacemos un túnel enorme, enormísimo, donde podemos poder la tecnología actual y no necesitamos nuevos imanes. Entonces, está limitado o por la tecnología o por el costo, porque un túnel enormísimo va a costar también mucho. Eh, y si sacamos cuenta, el LH6 y su túnel costaron 10 billones de dólares. Aquí está esta tablita que da el total, pero esto es un tranco suizo usen dólares, por, por si se les hace más familiar, y no se espera que los costos escalen linealmente. Entonces, un acelerador reciente IBI se espera que, que cueste unos 26 millones de dólares. ¿Qué es caro? Lo que quiere decir que un acelerador así no va a ser un esfuerzo de, de un país, ya es un, esfuerzo, es un esfuerzo internacional, y el futuro de la física de partículas está en las colaboraciones, está en en trabajar en equipo, está en, en, en, en comunicarnos entre todos y, y trabajar juntos. Eh, entonces, ¿cuál es el estatus de los, de los colisionadores en, en el futuro? Actualmente hay planes para construir un acelerador de 100 electron Volt en el CERN, se llama el Future Circular Collider, (FCC) en, eh, en China también quieren construir uno que se llama el Super Proton Proton Flight. Eh, ambos requieren imanes superconductores que no existen actualmente y, la, y la nueva eh, la no, esta nueva generación de colisionadores va a tomar algún tiempo. El FSC es tan enorme que aquí está el LHC como referencia y la aeropuerto de Ginebra ya ni se ve. Se lo mostré hace rato. Un, un, un túnel este, enorme que va bajo Ginebra y este, este es una imagen de lo que sería el túnel de, de Chile. Pero si miran la escala de tiempo, tenemos una diapositiva de Fabiola ya no en el European Strategy, esta tablita, el FCC está para 2064. 2064, tal vez ya yo estoy retirada en el momento en el que este acelerador va a empezar a, a tomar votos. Lo que quiere decir que el futuro de la física de partículas se decide ahora. Ahora se está trabajando en esto y ahora se están tomando decisiones que va a afectar el futuro de la física de partículas. Por supuesto que todo esto no está aprobado, todas estas son cosas que se están discutiendo eh, en esta European Strategy, se discutieron recientemente y hay tecnologías que hay que, que desarrollar. La única opción que es realizarlo en un plazo de 15 años es un, eh, sería un linear colágeno, que es un, ele un colisionador electrón por citrón, eh, con una energía de 250 y que es mucho más baja de los tera que tenemos en el LHC pero tiene la ventaja que es electrón positrón, así que es mucho más limpio, ¿no? Si no es un polucionador de ladrones, es electrón positrón, así que tendrá suficiente energía para producir el Higgs, una Higgs Factory, estudiar muy bien el Higgs, que dijimos era uno de los motores para el futuro de la física de partículas, y también la producción asociada del de Higgs con un bosón eh, son posibles con esta energía. Además, este no está limitado por el tamaño del túnel, porque es un acelerador lineal, entonces se puede seguir creciendo, le puede seguir agregando y subiendo en energía, si así se, se quisiera. Este es el proyecto con más corto plazo. Y algo más aparte de colisionadores, pues bueno, están los neutrinos y la materia oscura que puse yo ahí en esa lista. ¿cierto? Eh, los neutrinos y la materia oscura son muy abundantes en, en nuestro universo. Las fuentes de astrofísicas producen una enorme cantidad de neutrinos. Los neutrinos sabemos producirlos en los colisionadores. Sabemos hacer haces de neutrinos, producimos neutrinos en los reactores. Así que los neutrinos sabemos producirlos, los lo controlamos. ¿sí? Eh, también hay un viento de materia oscura que sopla a través de la Tierra todos los días. A la medida que nuestro planeta se mueve y que nuestra galaxia se mueve, atravesamos zonas de materia oscura y hay un viento de materia oscura que nos atraviesa. El problema es que, que no, no podemos detectar eficientemente la materia oscura, okay, y los neutrinos, tampoco somos muy eficientes midiendo neutrinos, a pesar de que, de que hay muchos. Entonces, eh, esta física está limitada, diría yo, por nuestra capacidad para diseñar y desplegar detectores sensibles para medir materia oscura o neutrinos. Eh, sabemos cómo detectar neutrinos, como lo dije, sabemos cómo producir neutrinos, y actualmente eh, se está desarrollando el experimento Jun que seguramente les hablarán en la en, el, en la en la charla de neutrinos en el que se está trabajando una tecnología de alcohol líquido para detectar neutrinos eh, que va a mejorar la, la resolución y la manera en la que la que medimos neutrinos además que los neutrinos pues son bien peculiares este voy a ir un poco rápido sobre esto porque va a haber una charla sobre el neutrino luego y tenemos hambre además pero yo diría que los neutrinos son como la versión de la naturaleza de, del dato de Schrödinger. Porque cuando se producen las neutrinas, sabemos que son una superposición cuántica de tres estados, que, que a medida que, que, que se mueven en el espacio, ellos pueden cambiar, a pesar de que no interactúan con nada, pero acá, estas superposiciones de, de espacios, de, de, de estados, pueden cambiar. Y cuando llegan al punto en el que se detectan, pues pueden ser diferentes. Y. Y bueno, pues esto es algo interesante que, que hay que entender y que, que mueve la, la física de neutrinos, porque es cómo ocurren las obstrucciones que es lo que está pasando. También los neutrinos, eh, sería interesante estudiar la violación de CP en neutrinos, los neutrinos funcionan igual, si yo produzco un neutrino con una partícula, eh, va a ser detectado de la misma manera que si produzco un neutrino con una antipartícula, este, y si son, si son iguales o si los neutrinos violan CP y esto, si los, los neutrinos violan CP, pues podría ser la razón de nuestra existencia que hay más materia que antimateria. Una cosa interesante. O los neutrinos podrían ser su propia antipartícula, si son mayorana o no, si este diagrama es posible, porque el neutrino es su propio antipartícula y entonces lo pueden absorber. Y hay experimentos que trabajan en esto, pero no voy a ir sobre, sobre esto porque va lo van a cubrir en, en otra charla, y hay más de neutrinos. La masa de los neutrinos también puede afectar el Cosmic microwave Background, eh, así que si estudiamos el Cosmic microwave Background, eh, también se puede estudiar, tratar de medir la masa de los neutrinos. Y hay muchos experimentos de neutrinos, tomando datos, eh, son experimentos más pequeños eh, que están andando, y hay muchos más que están siendo planeados, pero no voy más sobre este tema que hay una charla sobre. Eh, la materia oscura, sabemos que existe, eh, lo hemos visto porque es necesaria para quitar la curva de rotación de, la, de las galaxias, también por gravitational lensing, pero hay muy pocas, y, y sabemos que existe, así que puede existir, puede existir un completo sector oscuro, un sector que, que, que obedece distintas leyes y distintas simetrías, no funciona como el modelo estándar pero hay muy pocas pistas sobre la escala de masa cómo, cómo podemos comunicarnos con, con ese sector y es un área vibrante pero necesita más más más datos este el, el sector oculto o el sector oscuro eh, del, del que se habla es que de alguna manera si existe todo un sector oscuro que tiene una dinámica completamente diferente del modelo estándar eh, debería, podría haber un portal que nos permite comunicarnos con el modelo estándar que nosotros conocemos. ¿eh? Este portal puede ser el mismo bosón de Higgs, o pueden ser otros mensajeros, otras partículas que nos permitan comunicarnos eh, con este sector oscuro y este sector oscuro puede ser algo completamente diferente con distintas líneas. También puede ser que no haya portales. También <risa> puede ser que, que, que, que no haya otro portal a la materia oscura aparte de la gravedad. Entonces, bueno, este es un, un área con, con muchas preguntas, un conocido desconocido, del que sabemos muy poco. Eh, hay, sab sabemos muy poco también sobre eh, la masa de esta partícula, posible partícula de, de, de materia pura, que, que puede ir desde, los, desde una fracción muy pequeña de los electronvolt hasta 30 masas solares. O sea que el rango de lo que no sabemos es, es enorme. Y los experimentos actualmente se enfocan en, en pequeñas regiones, eh, siendo esta región entre los GIVI y los TIVI como la más popular de ellos con los weekly interactive eh, basic particles, en los que se busca una detección directa en el que estas partículas de, de materia oscura, habían eh, un escáter en el, con un núcleo y se mediría el, el, el núcleo eh, así que eh, como ven, pueden haber conexiones entre estos, entre estos dos sectores. El, en la parte de, de la física de partículas que estudia el bosón de Higgs y el comportamiento del vacío cuántico puede ser también una manera eh, de conectar con, con la materia oscura y quizás hay más partículas de materia oscura que se producen en ese, en ese vacío cuántico y quizás esas pequeñas diferencias que vemos en el G-Minostrum pueden ser otra cosa y no sabemos qué es, y que otra corrección que no ha sido incluida allí, eh, neutrinos y la física cuántica del la dark matter y la expresión de integridad, hay conexiones entre ambos sectores este, que, que tenemos que, que explorar y que y, ya, en ese sentido va la física. Entonces ya para, para terminar, pues, uh, como pueden ver, la física de partículas, la física de partículas y hay, aún hay muchos misterios que resolver, pero el futuro de la física de partículas se decide ahora. Hay tantos experimentos andando, eh, planes ya. El Hydro-Mielixi es un hecho que, que va a estar allí y ya se nos lleva hasta el 2038. Los futuros colisionadores empezarán a funcionar en el 2064. Es ahora que se están decidiendo y, que, y estos nuevos proyectos nos van a tener ocupados durante décadas. Así que es importante pues, tener un ojo en esto. La, la generación joven va a pasar su carrera trabajando en estos experimentos, así que es importante pues, estar empapado, ver hacia dónde las cosas van evolucionando, porque es nuestro futuro. Eh, y para que el campo siga evolucionando se requiere, porque ya en este diseño del FCC, bueno, se en estos diseño de futuros aceleradores, estamos contando con tecnología que no se ha desarrollado, tecnología que no existe, así que... Se necesita para poder recrear las condiciones que queremos hacer en el laboratorio, nuevas tecnologías, y manos para acelerador de partículas, sensores más rápidos y, y sensores eh, pues, que sean capaces de detectar partículas que interactúan un poco como neutrinos y materia Y pues con eso ya... Bien. Las partículas supersimétricas para ti, chao. No, bueno, eso, eso es una pregunta difícil de quién le pregunte porque eh, hay muchos eh, grados de libertad y, y, pues, yo creo que nunca se va a poder decir que Susy está completamente muerta porque. Es que son más pesadas. Exacto. Pero hasta ahora. Eh, pues no hay evidencia de, de de nada que apunte a a, a que Susi sea correcta. Hay más evidencia de que en este rango no lo es, <ríe> digámoslo así. Yo tengo una pregunta no además. No, Tradicional de libertad y ambos, o sea, supongamos que encontramos más de diez y más hechos que es, que están fuera más cosas, más allá de 5 posible de depresión de, de molestar. Uh -huh. Que digamos, supongamos los secretos, que supongamos que se, se, se eso. ¿En qué sentido? ¿Cómo, cómo nos podemos volver ya ¿Qué grado de libertad incluir? Porque digamos, un se hace. Uno puede tener sucio, así que puede volver con gravedad de libertad con un montón de partículas y poner. Uh -huh. Entonces, mi pregunta sería: ¿cómo? Cuando empecemos a, a las situaciones estadísticas a que tenemos ahora, empezar a encontrar las que sí son las que no son, las pues, entonces, Cuando encontramos eso? ¿qué? ¿Cómo podemos encontrar la teoría que sí es? ¿Y no hay que hacer la teoría de cuatro Esa es una pregunta muy difícil. Sí, es una que yo no me había visto. Es una pregunta muy sencilla, es una chica... Y me más en esa pregunta. No, no, eh, es algo en el que en el que sí se, sí se está trabajando para ir en ese, en ese sentido. Eh, el modelo estándar lo podemos considerar como una teoría efectiva, ¿verdad? Que funciona a bajas energías, pero que a altas energías, pues ya se, se rompe Y si tú tomas el arranjero del modelo estándar, lo puedes seguir expandiendo usando hay no me sale, de operadores de higher order operators of the standard model fields, eh, operadores de <tose> orden superior de, de, del modelo estándar. Y estos operadores, eh, bueno, la teoría no va a ser normalizable, pero estos operadores no van, van a decir, nos van a dar eh, grados extras en las. Manera en la que interactúan las partículas. Eh, si la nueva física está muy alta en energía y no, no la vemos, porque no vemos una partícula nueva, pero vemos desviaciones en las colas de las distribuciones, estas colas de las distribuciones las podemos modelar con estos operadores, incluso si no sabemos qué teoría es. Estos operadores nos pueden modelar la cola y yo puedo decir, es un operador de dimensión 6 o un operador de dimensión 8. Un bueno, operador de dimensión 6 sería que, que los acoplamientos de, de, de los bosones no funcionan, ¿no? De dimensión 5, eh, afecta más el sector de los neutrinos, De dimensión 8, afecta más los cuartos, o el de los bosones. Entonces, eh, no podría decir cuál es la última teoría, pero diría, bueno, operadores de este tipo son los que se afectan, ¿sí? Entonces yo podría decir, teorías que tengan operadores de este tipo eh, son las más... Uh, likely, sí, eh, más posible, es más posible, posible. más posible que esas que esa sean las la correctas. Y luego, pues habría que, eso por lo menos excluiría alguna del universo de teoría del grado de libertad. Y eso es algo que ahorita está, que se ha hecho desde hace tiempo, que se hizo left, que se ha hecho en el LHC desde hace tiempo, pero que como las búsquedas directas de partículas no nos han llevado a, a ver una partícula como tal, pues entonces ahora se está poniendo más de moda. Además, que estos operadores, pues, si me afectan los lo, lo de dimensión 8, me van a afectar los acoplamientos entre los bosones. O sea, que no lo voy a ver en un solo canal, sino lo tengo que ver en varios canales. que puedo usar esa correlación. Lo, lo tengo que ver con los Z, lo tengo que ver con los otro, lo tengo que ver con, con los otros bosones. Y esto nos ayuda pues, a, a, a, a ver que no estamos haciendo un problema experimental, que si, que, si está en este canal, tiene que estar en nosotros o si no es otra cosa. Entonces, y ayuda a apuntar en la dirección que me Ay, la verdad es que no sé. Seguramente que debe que debe haber alguna razón de física, pero no no no no no, no, no sé si vos sabes. Bueno, eh, en seis específicamente no sé, pero en experimentos similares eh, lo instalas donde puedas lo más cerca posible. Entonces, por ejemplo, hay uno que está, que está planeado en la caverna del HCB que tendría una acertancia geométrica muy superior. Eh, se está también hablando de Matúzla, que está situado en otro lugar. Entonces hay varias configuraciones, pero bueno, es como el borracho que pierde las llaves, ¿no? Es mejor buscarla debajo de la no, busca, busca cualquier tipo de partículas que, que que decaiga que aparezca allí en ese en ese no, por si una de las motivaciones fue, fueron los fotones oscuros por por la porque se ha excluido los límites de exclusión con el factor de acoplamiento ese a, a bosones, están bien bajos Así que ahora se necesita pues, un acoplamiento más bajo pero quiere decir que van a tener que viajar más y cuadra Sí, muy el, muy ¿Cómo funciona eso de planear un experimento con tecnología en el sistema? O sea, ¿tiene una predicción de cómo van a mejorar los humanos? Sí, het, eh, el, eh, el, el, es un poco planear en, en lo que se cree, a, a apostar en las tecnologías que se están desarrollando y el, en lo, lo que se cree es, es ver en qué se va a inyectar el dinero que hay para el, la investigación, ¿cierto? No se sabe cuál va a funcionar, pero pues, como nosotros sabemos de física de partículas, más o menos por dónde va el futuro, también la gente que trabaja en aceleradores sabe la, la, la, la, las proyecciones que parecen realistas y pues se apuesta a, a invertir el dinero en, en ciertas áreas de una Bueno, históricamente se ha hecho así: ¿eh? Sí. Eh, el diseño del LHC incluía muchas apuestas de ese tipo. Sí, hay una dimensión interesante del proyecto, digamos que en un momento me crucé un poco con invitaciones de la de, de, de, de, de, de, de LHC para contribuciones de distintas universidades en, en áreas que no tenían que ver directamente con, con, eh, eh, con altas energías, sino con eh, de, de desarrollo de tecnologías como de, de, de, de, de imanes de alta de otros campos, y, de, y el manejo de data también, ¿no? Entonces, hay, hay grupos que no tienen nada que ver con física partir plancha en el contexto de esta colaboración, eh, eh, en el que, que trabajan allá en, en CERN, específicamente, eh, de materias condensadas, que están desarrollando materiales para desarrollar desarrollo de imán y alta potencia, o eso siempre se hace como outsourcing. Pues Bueno, la verdad es que no conozco muy bien Toda la dinámica hay una buena parte de, de outsourcing, pero también de R&D local para para lo que se hace en, en el momento. Pero no no no tendría un ejemplo en, en específico. Eh, hay laboratorios que, que o sea que tienen su grupo destinado a desarrollo de detectores, que que son detectores para para alta al, al energía sí. y que lo que buscan es luego que hay una tecnología más o menos decente por llevarla a la industria para producción masiva. ¿Es algo pero, de inteligencia artificial? lo hacen físicos computacionales o matemáticos? ¿No tienen algo en la artificial. Hay como trabajo híbrido. Hay, hay desarrollo dentro de la colaboración. Se han hecho, por ejemplo, este, challenges eh, para tracking en el que se... se la tracking inteligente, porque cuando la combinatoria es simple, es muy fácil hacer una línea que une los puntos, pero cuando hay muchos puntos, pues ya se vuelve complicado saber por dónde va la traza, eh, en el que se libera una serie de datos y, y se permite eh, se, que, que, que gente exterior a la colaboración trate sus, sus propios algoritmos para, para reconstruir trazas, por ejemplo. Ese fue un challenge. Eh, pero se nota que hace falta la parte del físico también detrás que, que, que, se, que sepa lo que la física que hay detrás no es solo unir la, las trazas y construir la respuesta correcta sí, sí, sí. Eh, pero es un trabajo híbrido eh, es un trabajo es un trabajo híbrido lo, la cabeza la llevan lo, normalmente dentro de laboratorios locales eh, sí laboratorios en las universidades pensando pues, sí. ah, en materia y simposiones que antes que existieran los aceleradores buscaban en varios puntos determinados respecto uh -huh. entonces son una, una energía que están disponibles en este momento varios ordenes de magnitud de la energía que, que, que están disponibles en, en realidad que ¿Cómo poder orientar la búsqueda de materia activa con esas otras patas, con esas otras herramientas que están disponibles? Porque están instaurando más encima de... Eh, eh, pero pero para que, ya, como dice, el triunfo es tan grande que hay que echarle mano a algo adicional a, a los aceleradores. Sí, sí, exactamente. Para, para estas búsquedas de, de materia oscura, concentrarnos en este rango entre el GV y el TV, este estaba pues, motivado por el LHC y lo que se podía hacer en, en ese rango de energías, pero hay un espacio muy vasto que, que explorar y no se va a hacer con un solo experimento. Olvídalo. Y, y mucho, en muchos de estos experimentos también, sobre todo para, para materia oscura, requiere superficies, ¿cierto? O, o un detector muy sensible o enormes superficies. O una o, o, o lo otro y un detector muy sensible para materia oscura, pues no sabemos cómo. Este, y ahorita, actualmente, los experimentos de neutrino y materia oscura van mucho mano a mano en, en eso de, de detectar cosas pues, raras, ¿cierto? Eh, y escalar, escalar en el en espacio, escalar en... en, en en, sí, en sí, sí, volumen. No, por los que en el 3 en, el, en el para en en A, en <ríe> Sí. Pero, pero, pues, eh, como, bueno, eso se ha mencionado la materia oscura pero, pero ¿cómo se piensa de que de, de, ¿cómo se piensa de que claro? Eh, o sea, la, una de las, de las maneras en la que se ¿Piensa se puede detectar la, la materia oscura? Es, bueno, con estos portales y ¿sí que, que, que se produzca la materia oscura y que, que va a decaer. Tener el LHC que tenemos tantos datos estadísticamente, alguna de estas condiciones tiene ¿sí que dar algo de materia oscura y esta tiene que decaer en algún momento, puede ser o no, en realidad no tiene que, pero puede ser que decaiga y, y, y veamos eh, que podamos medir eh, partículas del modelo estándar para lo que sí somos sabemos cómo medirla. Esa es una de las maneras. Otra es que estas partículas hagan un scattering con, con un núcleo y entonces tengamos un detector más masivo, porque en, que en algún momento una de estas partículas de materia oscura haga, haga un scattering. Eh, no necesariamente, esto, para esto tiene que estar en el rango del GB, si está en energía más baja no puede ser un electron scattering, no necesariamente un nuclear esto o sea, se permite cubrir otro rango de masa más... bien. Sí, pero, o sea, ya digamos, hay como cantidad son. Hay ideas, sí, de, de cómo... De, de, dependiendo del portal y de, de, de cómo, cómo atacar el, el problema. Como en realidad, eh, ¿cómo lo vas a atacar? Depende del modelo. que si Ese, sí. Pare, o sea, si planteas una partícula en un tipo, entonces lo vas a buscar así. Pero si no es... Ya no sé, todos son eh, dependientes del modelo. Sí, sí, ya es un modelo. Yo tenía una pregunta, pero cuando estaban hablando de esto, no sé si ya la pero eso, era sobre, digamos, cuando decías que se querían tratar de utilizar la inteligencia artificial para los algoritmos de datos digamos, de la identificación en el momento. Entonces, ¿qué, ¿qué han hablado? O sea, ¿cómo han pensado el, el hecho de la confiabilidad? O sea, ¿cómo nosotros podemos decir luego que lo que estamos, o sea, que no estamos descartando, pero también los errores en la identificación errónea de algún evento o algo así? Entonces, ¿qué han pensado? Oye, la verdad, o sea, la reproducibilidad de los, de los resultados. Eh, bueno, aquí está en este, justamente en el, en el plot que les mostraba, eh, aquí. Como tenemos simulación, eh, nosotros sabemos la verdad, ¿cierto? Nosotros sabemos la, la verdad de, de, de, de qué es lo que pasó allí. Eh, y nosotros le pasamos eso eh, sin darle la... Bueno, para el entrenamiento le damos la verdad, para que sepa cuál es señal que es ruido. Pero en el momento de aplicarlo, eh, no le mostramos la, la verdad al algoritmo, para probarlo cómo funciona. Y luego se puede calcular con pues, la diferencia entre lo que el algoritmo me, me devuelve y lo que yo sé que es la verdad. Y, y entonces, por ejemplo, en, bueno, aquí este no es un algoritmo de inteligencia que pero aquí este, yo puedo ver que el algoritmo hace lo que, lo que yo quiero que, que, que haga y que lo puedo resolver. Evento por evento. Sí. Bueno, evento por evento, uno podría mirar cuál es el peso final y uno, eventualmente, estos son, son realmente este, muy sencillos, solamente tienen tres leyes, son, eh, son como luchan de la por sí, pero son bastante sencillos. Okay. Sí, entonces, para, para, para Aquí en el caso del trigger se trata de teoría de la decisión. Ustedes decidieron si, si lo guardan o no el evento. Y en teoría de la decisión, un algoritmo inteligente eh, que va a mejorar la calidad de la decisión y está temas. Después, inferencias científicas utilizando inteligencia artificial para ver si el modelo estándar es la teoría correcta o no. Ese ya es un asunto más delicado porque... Y ahí sí, efectivamente, la pregunta de la reproducibilidad y la robustez de lo que tú haces es crucial. En aquí, si terminas registrando los buenos eventos y eliminando los malos, estás contenta porque tienes algo mejor que lo que tendrías sin inteligencia artificial. En realidad, ¿es de Sin querer. Queriendo, eh, tenía más vallas contra la gente morena y, y, y latina la que contra la gente. O sea, eh, depende también mucho de, de la persona que va a hacer el, plan. el entrenamiento, pero en este caso no. <risa> <risa> esto, es, esto es compatible con los derechos humanos. ¿Más ¿Más What happened?